Acabamos de llegar a la casa del bosque. No me acuerdo lo que dije en el TikTok, así que le damos en la casa del bosque. Y vamos a entrar a ver qué nos depara este ratito aquí. Vamos a entrar. Tengo aquí a una compañera que no quiere salir en cámara, pero va a llevar el aparatito detector magnético. <coughs> Esto de grabar y mirar para el suelo malamente No nos pinchemos Antes lo digo, antes me pincho Vale, vamos a poner mínima luz Y en cada cuarto nos pararemos Y apagaremos la luz Vamos a enseñar un poquito primero la estancia así con poquita luz ¿no? déjame Voy a poner manual porque no, no veo y tenemos Vamos a poner el aparato aquí Y nos vamos a alejar Vale, luces fuera búscate Haz así con el pie para coger Que no se escuche la piedecilla Vale, a ver me Tengo yo en mi sitio Tres Dos, uno Ya Hay alguien aquí con nosotros esta noche Que quiera contactar Si hay alguien aquí con nosotros, puedes darnos alguna señal, hablar o acercarte al aparato con la luz verde y tocarlo, por favor. Queremos saber si hay alguna energía aquí estancada. ¿Puedes decirme si eres hombre o mujer? ¿Hay alguna energía infantil en este lugar, por favor? ¿Se esconden más energías en esta casa? ¿Tenéis miedo de hablar con nosotros? Muchas gracias. Vamos, tenemos un poquito de luz. Y ¿eh? si te pita el aparato, nos paramos, te luz y grabamos. Bueno, voy a pasar yo y así no te grabo. Bueno, un poco fuera. Espera, espera, espera, espera, que voy a girar para allá. Queremos saber si hay energías aquí en este lugar. Tenéis un aparato con una luz verde para poder comunicaros con nosotros. También tenéis la cámara. Podéis acercaros o decirnos algo. Que quede registrado, por favor. Quieta, apaga luz. Saca el foco de la mano. Vale, no, no te grabo la, la cara, ¿vale? Quédate ahí. Déjame poner los grados bien. Pon la mano como la tenías. Quédate quieta. ¿Queréis comunicaros con nosotros ahora? ¿Podéis hacerlo otra vez? Intentar acercaros al aparato, por favor. No venimos a hacer nada. Queremos comunicarnos con vosotros. ¿Qué queréis comunicarnos? ¿Necesitáis ayuda? ¿Algo os retiene aquí? ¿No queréis que entremos en el cuarto? ¿No queréis que entremos en el cuarto? Voy a volver a entrar. Enciendo un perín de luz si quieres. Ahí. ¿Este cuarto hay algo que no queréis que veamos? ¿Estás aquí con nosotros? Epa. Sigue, sigue Si estás aquí... Si estás aquí, toca el aparato. ¿Lo has escuchado, no? No. Para, para, para, para. He escuchado pasos por ahí atrás. Y justamente cuando escucho los pasos, esto lo has escuchado y esto han ha subido solo. vamos a ir al mismo punto soy yo